Nuestra Constitución fomenta el debate y promueve las diferencias de criterios e ideas al prohibir el discrimen por ideologías políticas. De esta forma, todos y todas tenemos la libertad de exponer sin temor en qué creemos, qué causas apoyamos y dónde militamos.